Buenas noches. Buenas noches con todos. Vamos a ir esperando que vayan ingresando sus compañeros, por favor. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Bien, doctora. Buenas noches con todos, vamos a esperar que vayan ingresando sus compañeros, ya todavía estamos en 37, vamos a darle unos 5 minutos más a ver si ingresan, ¿ya? Profesoros, compañeros, buenas noches. Doctora, buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Han preparado para ir a hacer su simulación de audiencia o no han preparado ningún grupo, nada? Sí, doctora, buenas noches. Sí, doctora, ya queremos empezar. Ya, sí, ahorita vamos a empezar primero con la clase y luego continuamos con la simulación de audiencia. Ya voy a tratar de hacer la clase lo más rápido que podamos para que nos dé tiempo, ya, y no quedarnos tan tarde. Yo sé que algunos de ustedes creo que tienen clase mañana. Eh, doctora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Eh, doctora, el compañero Guillermo me acaba de llamar, me dice de que en su zona se ha ido la luz y ya llegó pero que no tiene internet todavía, eh, que si por favor no logra tener el internet que le considere, por favor ya Guillermo sí Salazar Guillermo. Ponce Sí, Guillermo siempre ingresa, no hay problema, me hacen acordar nada más ya cuando okay, doctora, esté, esté llamando la asistencia para poder consignarlo Listo doctora, gracias Ya, a ver unos minutos y empezamos ya ratito mucho placer de muchos compañeros Las medidas cautelares como tal y como tú lo has señalado se regulan en lo que establece el Código Procesal Civil, en el artículo 12 siguientes del mismo, en las cuales establece uno de los sus requisitos para ello es la verosimilitud respecto a acreditar realmente que tienes derecho sobre tal. Dentro de un proceso laboral, en realidad, acreditar que hay una, primero que tienes que acreditar una relación, una relación laboral. Seriamente, ¿no? Y eso va a partir de todas las pruebas o documentos que tú puedas presentar para acreditar realmente que hay una relación o un vínculo laboral. Ahora, y existe doctrina y jurisprudencia que establece que definitivamente no se necesita un contrato de trabajo para que tú acredites un vínculo eh, laboral o una situación eh, que verse de dicha relación eh, jurídica, sino que puedas de una u otra manera tener cualquier eh, otra prueba sustentatoria que acredite, vaya a ser a declaraciones de testigos, declaraciones juradas... U otra forma que tú puedas acreditar mediante ello. Ahora, ¿cómo vas a tú acreditar la verosimilitud respecto al derecho? Va a depender de qué proceso laboral está siguiendo y cuál es la medida cautelar que vas a plantear respecto a ello. se me escucha ahora sí disculpen Creo que ahora, no me sí, sí, ya. ahora sí doctora y ahorita vamos a ir viendo eso y Alex para ver vamos a llegar a un punto en el que vamos a tocar eso a ver eh, dentro de, esta, eh, de los artículos que regulan lo que es eh, las medidas cautelares dentro de la nueva Ley Procesal de Trabajo, que son los artículos 54, 55 56 y 56 eh, de esta nueva ley, asimismo supletoriamente, nosotros sabemos y como hemos venido desarrollando en sesiones anteriores, se aplica lo que establece el Código Procesal Civil respecto a las medidas cautelares establecidas en los artículos 608, 610, 11, 12... 603 y 615 que regula el Código Procesal Civil respecto a lo que son las medidas cautelares. Ahora, existen casos donde no se puede restringir lo que es al demandante el otorgamiento de la medida cautelar que constituye mantener el statu quo o reponer los hechos a fin, de que, a fin de evitar de que la sentencia de fondo sea finalmente irrelevante no al haberse modificado lo que es la situación de hecho durante el proceso judicial por causa quizás del empleador. ¿No? Entonces esto es con la finalidad también de otorgársela al demandante para que pueda eh, reponer los hechos. Ahora. Eh en ejercicio de su derecho a la defensa y de probar también y asimismo lo que es la tutela jurisdiccional efectiva dentro del proceso, debemos tener en cuenta que el actor puede presentar los medios probatorios y justamente la pregunta que iba de Alex, idóneos y que sean pertinentes que corroboren o que avalen el derecho demostrado con que concurren todos estos requisitos. Uno de los que había mencionado Alex era la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora en el proceso y la razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la protección del derecho y si es necesario ofrecer contracautela medida que debe ser estimada si es que el empleador vulnera los derechos constitucionales del trabajador lo cual es materia y que vamos a ver en el presente desarrollo de la sesión así como también la aplicación de las diferentes medidas cautelares y cuáles son sus principales características ahora Partamos de esto, para que se otorgue lo que es esta medida cautelar, se deben presentar medios probatorios idóneos y pertinentes y deben concurrir los requisitos que establece también el Código Procesal Civil, que se aplican supletoriamente a lo que es esta nueva ley procesal de trabajo respecto a lo que es medida cautelar, verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora en el proceso, la razonabilidad, perdón, de la medida para garantizar lo que es la eficacia de la protección, así como también ofrecer contracautela y es estos, eh, esta contracautela va, va a ser estimada dependiendo de cuál ha sido la vulneración de los derechos constitucionales del trabajador. Ahora, dentro de estas características de las medidas cautelares, debemos tener en cuenta, y eh, vamos a hacer acá una pausa primero para establecer lo siguiente: eh, debemos tener nosotros en consideración. Y como hemos venido eh, desarrollando a lo largo del curso, el derecho procesal laboral en realidad, esta nueva no vale ley procesal de trabajo, se dio con la finalidad de implementar una forma de solución de conflictos, pero en beneficio del trabajador. Ahora, nosotros sabemos que en todo proceso judicial las partes buscan que una solución de una controversia, solución que debe ser oportuna. Sin embargo, nosotros sabemos que en los procesos judiciales, por lo general, son muy lentos. Pese a que se está aplicando esta nueva ley procesal de trabajo y se debe dar celeridad en los mismos, estos son lentos. Ante esta situación, las medidas cautelares en realidad son una respuesta que permite cierta eficacia dentro del proceso para evitar las, que continúe la vulneración de los derechos que considera el trabajador. Ahora, dentro de este proceso laboral, las medidas cautelares han tenido un desarrollo eh, limitado, quizás podría decirse, ¿no? Eh, Ello eh, particularmente que se le atribuye a la anterior ley que está en vigencia, la 26.636, norma que quizás, en algún, eh, quizás todavía se aplica en algunos distritos no por determinados procesos. Ahora, solamente se interpone, eh, se permite la interposición de tres medidas de supuesto cautelar respecto a lo que establecían en, en la ley 26.636. Sin embargo, en esta nueva ley procesal de trabajo se regulaban distintas, o se regulan, perdón, distintas formas de medidas cautelares, no solamente las mencionadas en el artículo 55, eh, como es la reposición provisional, por ejemplo, eh, la asignación provisional, sino también todo tipo de medidas cautelares conforme lo establece el artículo 54 de esta nueva ley, procesal de trabajo y es posible interponerlas antes del inicio del proceso. O sea, miren la diferencia que había entre la anterior ley, la 26.36.36, que solamente permitía la interposición de tres supuestos de medidas cautelares, cautelares, que lo regulaba en su artículo 96. Mientras que con esta nueva ley procesal de trabajo se regulan ya distintas medidas cautelares, como es la reposición provisional, asignación provisional y otras que regula esta nueva ley procesal de trabajo. Y una característica y una diferencia con la anterior ley es que permite interponerlas antes del inicio del proceso. Por ejemplo, Tengamos en cuenta, con la ley 26.636, eh, las medidas cautelares solamente eran eh, aquellas reguladas por esa ley, mientras que la 20, eh, con la ley ya la... ...de trabajo... En la nueva ley, la que regule el código procesal civil o las que se otorgue otro dispositivo legal que las regule. Otras no previstas también en ninguna norma procesal, siempre que sea eficaz, pero con la finalidad de, de garantizar la pretensión principal que tenga el trabajador. En, el, en la anterior ley, se tenían que presentar en la 2636 dentro del desarrollo del proceso. Mientras que con esta nueva ley se pueden presentar antes de iniciar el proceso y dentro del proceso. ¿Ya? Eh, respecto a los requisitos, bueno, con la anterior ley, de acuerdo a lo que regulaba el artículo 97, respecto a los requisitos de solicitud de estas medidas cautelares, era bueno exponer los fundamentos, eh, señalar lo que es la medida cautelar eh, que se solicita, indicar si es que fuera el caso los bienes sobre los cuales debe recaer la medida cautelar, ofrecer contracautela y designar al órgano eh, de auxilio judicial correspondiente. Mientras que con esta nueva ley procesal de trabajo no se hace referencia. Eh, ni a sus requisitos ni a sus presupuestos, pero se va a aplicar supletoriamente lo que establece el Código Procesal Civil, ¿ya? el artículo 610. Perdón un momento, disculpen. Ahora sí, disculpen. Ya, eh, como veníamos señalando eh, las diferencias entre la anterior ley y esta nueva ley, como les digo, esta nueva ley no establece, a diferencia de la anterior ley, la 2676, que establecía cuáles eran los requisitos y todo, en esta nueva ley no se señalan los requisitos. ¿Por qué? Porque se dice que se aplica supletoriamente lo que establece el artículo 610 del Código Procesal Civil. Asimismo, también establecía lo que son las medidas para futura ejecución forzada, que en la anterior ley solamente se permitían dos tipos, que era el embargo y el, eh, y el embargo en forma de inscripción y el embargo en forma de administración, mientras que con esta nueva ley se permite todo tipo de embargos, incluyendo los que se encuentran señalados dentro del Código Procesal Civil, todo tipo de embargo se permite con esta nueva ley. También son las medidas cautelares respecto al fondo que se regula lo que es la asignación provisional. En la anterior ley, per, perdón, se eh, regulaba lo que era la asignación provisional para casos de impugnación de despido y de pago de beneficios sociales. Y en esta nueva ley se admite lo que es la asignación provisional para aquellos procesos que se pretenda, lo que es la reposición del trabajador y ahora eh, también el juez puede dictar la medida cautelar de reposición provisional es de reponer al trabajador provisionalmente a su centro laboral. Ya también hablaba, eh, también respecto a lo que son las medidas especiales de reposición provisional, eh, en la anterior ley no se daba, en esta nueva ley sí se da, eh, respecto a ese punto, así como también, eh, bueno, las medidas innovativas, medidas de no innovar, que regula el Código Procesal Civil, y las medidas genéricas, no regulaba la anterior ley, la 2636, y se han ahora. En realidad las diferencias tanto en lo que es la anterior ley y la implementación de esta nueva ley procesal de trabajo son eh, varias y han sido trascendentales. Pues esta nueva ley procesal de trabajo ha ampliado de una u otra manera la gama de supuestos y que se determina una oportunidad distinta en las cuales las medidas cautelares, eh, perdón, cautelares pueden ser solicitadas. Uno de los temas en realidad que quizás ha causado bastante eh, la atención es la regulación y la aplicación de estas medidas cautelares en los casos, por ejemplo, de los dirigentes sindicales, de las madres gestantes, de qué más de los menores de edad o personas con discapacidad, supuestos en los cuales esta norma procesal laboral ha eximido al demandante de qué? de demostrar la existencia del peligro en la demora. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablemos de medidas cautelares respecto a dirigentes sindicales, Madres gestantes, menores de edad o personas con discapacidad, esta nueva ley procesal de trabajo que les he dicho te eximo de demostrar uno de los requisitos que establece el Código Procesal Civil y que se aplican en esta nueva ley procesal de trabajo, que es que no tienes la obligación de demostrarme la existencia del peligro en la demora. Porque si bien es cierto, toda medida cautelar debe analizar el cumplimiento de los tres requisitos fundamentales o de sus tres presupuestos que son peligro en la demora, verosimilitud del derecho, adecuación de la medida y contracautela de ser el caso, no será necesario acreditar el peligro en la demora cuando se refiera a alguno de los los casos que hemos mencionado, ¿por qué? Porque es probable, por ejemplo, que ante un supuesto de despido de un dirigente sindical que cometió, pongamos, una falta grave laboral, este sea repuesto provisionalmente amparándose en la citada norma, ¿ya? Entonces no es necesario acreditar ello. Ahora, quizás eh, también podemos hacer... Eh, en el caso de, eh, de un despido que fue ejecutado quizás conforme a ley, o si la falta es tan grave quizás que ha tomado el empleador la decisión de despedir a un trabajador, ¿no? pongamos en ese punto, quizás y ya irrazonablemente no lo puede mantener dentro de esta relación laboral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la falta eh, en la cual sustenta este despido puede ser debidamente probada ante el juez de manera eficaz por parte del empleador, pues es la única manera de que pueda sustentar realmente la oposición y cuestionar lo que es una medida cautelar con éxito, la cual será restándole lo que es la verosimilitud del derecho alegado, entendiéndose como alta probabilidad de existencia de la vulnerabilidad alegada y esto puede sustentarse también con pruebas. ¿Qué quiere decir? A ver, para que ustedes entiendan acá. La norma procesal y que aplicamos eh, lo que establece el Código Procesal Civil establece que se deben cumplir sí o sí con los tres presupuestos por lo menos que establece la norma, que es la verosimilitud en el derecho, eh, lo que es eh, la adecuación de la medida de ser el caso, el peligro en la demora, entre otros. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de menores de edad, madres gestantes, personas con discapacidad, personas dirigentes sindicales, la ley les exonera de acreditar lo que es el peligro en la demora. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando una persona o un trabajador va a presentar esta medida cautelar, quizás de reposición, entre otra, ya, o una asignación provisional, pongamos de que sea reposición, que era el caso que nosotros habíamos estado señalando, y quizás la falta por la cual se dio este despido fue una falta sumamente grave. ¿Qué es lo que pasa? Para que pueda el empleador oponerse a esta medida cautelar que pongamos que va a ser la reposición provisional en el centro de trabajo, el empleador va a tener que oponerse, pero acreditando de manera eficaz, realmente con documentación y toda prueba que considere fehaciente e idónea para acreditar que realmente esta falta fue tan grave que no puede volver el trabajador a reincorporarse al centro de trabajo. Es decir, va a tener que cuestionar realmente esta medida cautelar, restándole, como había mencionado en su momento, la verosimilitud del derecho a agotado. ¿Qué quiere decir? La probabilidad de que realmente pueda acreditar él que el trabajador fue despedido por una falta sumamente grave y no bajo la, los parámetros que establece el eh, el, el, el trabajador, ¿no? valga la redundancia, y ello puede sustentarse con todas las pruebas que, que, que el empleador eh, tenga para realmente presentar una oposición, una medida cautelar. Ahora, no solamente resulta quizás clave dentro de lo que es la aplicación de las medidas cautelares, analizar cada caso concreto con mucha rigurosidad, sino también de verificar con qué elementos de prueba se encuentra antes de tomar quizás una decisión con la cual, eh, quizás eh, con la que es, describa o tenga un defecto de contar con, plan, eh, con un plan de contingencia, ya que en el marco de esta nueva ley procesal de trabajo las medidas cautelares son asumidas con, mu con mucha frecuencia en realidad y hecho que es evidente que impacta y está afectando mucho al empleador, ¿no? a las empresas ¿no? por parte de los trabajadores, con lo que es la aplicación de esta nueva ley procesal de trabajo y la regulación de estas medidas cautelares. A ver un momento, vamos a admitir a sus compañeros que creo que están escribiendo. Que no se les admite. Pero es que ingresan tarde, pues. Ya. Ahora, dentro de lo que veríamos desarrollando, tengamos en cuenta de lo que son las características que tiene toda medida cautelar. De manera general, vamos a hablar. El artículo 612 del Código Procesal Civil establece que primero importa un prejuzgamiento y el juez evalúa lo que es la verosimilitud del derecho alegado. Tengamos en cuenta que con la aplicación de esta nueva ley procesal de trabajo, no solamente te permite presentarla dentro del proceso, sino antes del proceso. Ya lo que es la instrumentalidad de la medida cautelar, que no cumple un fin en sí misma y está destinada a garantizar que sea posible cumplir con los fines del proceso principal. ¿Ya? La provisionalidad, que también es la decisión cautelar, tiene carácter provisional, su permanencia en el tiempo depende del resultado del proceso principal, ¿ya? La variabilidad, cualquiera de las partes en realidad puede solicitar en cualquier estado del proceso la variación de esta medida cautelar, Va. Eh, aplicando supletoriamente lo que establece el artículo 617 y 628 del Código Procesal Civil y la sumariedad y reserva. Esta medida cautelar es concedida o rechazada sin conocimiento de la parte contraria. Tengamos en cuenta que se aplica supletoriamente lo que establece el Código Procesal Civil y el Código Procesal Civil no obliga a que tú le notifiques al empleador respecto a la aplicación de esa medida cautelar. Una vez que el juez hace esta resolución, este auto que concede o declara precedente un precedente la medida cautelar, se le va a poner en conocimiento al empleador y de ser el caso, lo que él va a hacer es una oposición. Luego que se saca esta resolución que va, en, que resuelve lo que es la oposición que pueda presentar la parte, eh, en la parte, de, en la parte demandada, lo que va a hacer en caso no sea favorable, va a poder interponer lo que es un recurso a apelación. Y ustedes esto deben saberlo porque ustedes han venido a llevar eh, procesal civil. Ahora... Eh